¿Qué pasa chavales? Soy Killer y estamos de vuelta con nuestra aventura épica nórdica Valheim. Eh, antes de nada, perdonad si se me ve así porque eh, tengo aquí poca iluminación, tengo que ponerlo bien cuando sea un streamer youtuber de éxito y pueda permitirme poner el foco de tan y que pone la gente. Bueno, eh, estoy super hipeado con el juego, me está encantando, me estoy disfrutando, la verdad como he no disfruto con muchos juegos de este tipo eh, mola, es una experiencia totalmente eh, De supervivencia Con peligros, con tensión eh, de, de, de, de descubrir nuevos sitios Y nuevas fórmulas para controlar cositas Y la verdad que me encanta Por eso vamos a seguir con Valheim Un poquito más Vamos a seguir, por donde dejamos en el último episodio Si no lo habéis visto Verlo, y si lo habéis visto Vamos a seguir Bueno, tengo que informar que Fuera de cámara he estado eh, Cogiendo un unos cuantos recursos Y eh, he descubierto un truquito para matar a los trolls Me he cargado ya a dos trolls Uno con un poquito de peligro Y el otro eh, He aprendido eh, De como soy jugador de rush Rush, rush, rush, como queramos llamarlo He hecho la técnica del oso Lo he bugueado No, no lo he bugueado eh, Lo he toreado ¿Cómo he toreado un troll? Os lo voy a enseñar eh, ahora más tarde Y seguramente luego hago mi primer vídeo de tips de supervivencia parte 1 para Valheim o para novatos sabéis que mi canal es famoso por los, las guías de Ion que yo hacía y no por ello os voy a traer un vídeo así rapidito grabado rapidito explicando un poquito de algunos alguno consejitos para poder jugar a... para poder mmm, llevar una vida más fácil en, en Valheim bueno, ¿qué voy a hacer? pues vamos a dar, ir guardándolo todo Está ordenándonos todo por... Bueno, pues ya vais. Por, pues, por... Está todo ordenando. Así que voy a guardar esto. Voy a coger la comida. Y cuando nos estemos cerca del bosque negro, seguimos. Y ya, y ya os voy informando. Que vamos a haciendo nuestro primer camping de avanzada. Nuestra primera avanzadilla. Antes de nada, vamos a construir... Eh... Esto... Que me falta el soporte para corte y piel. Que mientras no falta, pero. A ver, no, vale, Vale, perfecto. Que para poder avanzar, ¿ves? Elaboración, capa de troll, pantalones de troll. Y tengo casco de cuero de troll. Y tengo todo eso. A ver, tengo todo eso. Tengo piel de troll. La pérdida de troll es difícil de trabajar, pero sirve para hacer armadura excepcional Tuve la resistencia 50. Que de cuero de troll eh, Troll Oye, pues puedo fabricarme algo, eh Por lo menos el casco ¿Tú Esto tú? define resistencia 400 Y el Y el cuero de troll eh, Te vuelve de forma más sigilosa. Oye, pues ni, ni tan mal, eh Ni tan mal, y ¿eh? es algo que ya, que ya Que ya puedo fabricar Por lo menos para, para ganar resistencia Porque aquí tengo 10 de troll y puedo hacerme la parte del... tío, pues... Vamos, me lo voy a hacer ya que lo veáis Tú verás, ahora mismo La capa de piedra de troll no me lo no veas ahora mismo Te Efecto de conjunto, cuatro piezas, claro, me haría falta Esto, esto, esto y esto Resistencia, esto me da resistencia Pues sí, voy a hacerme la parte de arriba y la y la parte de abajo Resistencia 500 tú tiene 400, 400 400 100, no, no 350 y 400 tiene 500 eh, armadura 6 pues mira, pues túnica de cuero de troll y pantón de cuero de troll lo que deberían no sé si hay alguna manera de coger el cuchillo de Sile, que no sepa que servirá, pero voy a hacérmelo porque no lo tengo hecho No sé si verá eh, Lo que no sé Si hay alguna manera de coger Y digamos que La herramienta que nos sirve O el equipo que nos sirve Poder mmm, Reciclarlo Estaría bien, ¿no? Poder reciclarlo No sé Ve, ya ahora puedo coger la túnica Cuchillo de asile Lo puedo mejorar Que no sé para qué servirá Bonificación de, de esquiva Retroceso Ataque furtivo Fuerza de esquiva me queda un cuchillo simple y ya está. Esto la puedo mejorar. Por lo menos para porque voy a seguir usándola. El caco de cuero también. Que me dé algo más de defensa. Perfecto. Me queda poco hace mucho daño. Pero bueno. no sé. Mismo sirve para sacar mejor la piel. ¿No? Bueno, vamos a dejar aquí todo esto y nos vamos para el bosque negro. Bueno, mira, lo que comentaba antes de cómo he bugueado al troll. Es tan fácil como lo que yo he hecho ha sido poner una estructura. Que la verdad la estructura se está aguantando muy bien con un solo palo. No me lo explico, se debería de haber caído. Y el troll viene hacia mí, le disparo con el arco, me subo aquí, se viene, para acá, eh, se arrima a mí, pero cuando llega aquí se gira para irse, como que, eh, como que no hay objetivo donde atacar y así me, lo ido, así me lo he ido matando es una forma la verdad que un poquito fácil de hacer la IA un poco en, es un troll tampoco le puede pedir mucho la IA, no pero en fin vamos a ver qué tal eh, ya he visto que puedo hacerlo voy a coger porque me quiero construir un avanz, un puesto de avanzadilla o avanzado dentro del bosque negro para poder hacer estas cosas eh, no sé si se me una cama dentro porque puedo correr el peligro de que me maten pero vamos he objeto todo lo posible eh, madera posible para poder hacerme eso rápidamente y así, si viene un troll pues tener algo para poder matarlo un troll o cualquier enemigo porque también como tienen que perder tiempo en, en atacar la, la estructura, pues yo puedo aprovechar así que voy a coger un poquito más de madera y listo Vamos a ver Hoy Voy, voy, a, voy a grabar toda la expedición toda la por aquí O sea posible Voy a entrar en alguna mazmorra A ver si veo alguna mazmorra He probado a intentar eh, Intentar crear Un refugio en una mazmorra Y no lo permite No se puede construir poner una hoguera para descansar Pero no puede poner lo que es una cama ni nada En una mazmorra Sería un puntazo la verdad Podría aprovechar, podría aprovechar... No, hay aquí ahí abajo. Podría aprovechar esa estructura para, para un punto de avanzadilla, pero no. Vamos a ver por aquí lo que hay. Y nada. Yo creo que no tengo llamadera suficiente. Como tiene lejos hay Es que aquí hay mucha morra. Voy a ver porque que por aquí hay playa. O se mete para adentro. Sí, aquí hay. Aquí hay playa. Ah, bueno, playa, costa. A ver, mmm, lo suyo sería probarseme aquí el puesto de avanzadilla. Porque. Digo puesto de avanzadilla, pero se puede dar un refugio. Porque si me vienen a atacar por la noche Y no funciona lo que yo quiero hacer eh, Puedo huir Por el borde Para llegar a lo que sea la planicie. Si me lo hago en del todo Pues corre el peligro de que me hagan Me hagan el Arrakiwi Y muera como Un buen nórdico, ¿no? Pero bueno eh, Vamos a ver lo que hacemos Vamos para adelante y ahora ya vemos Ahora ya cuando esté un poquito más adentrado en el bosque Os digo que lo que voy a hacer Vamos a ver. Habrá aquí algo. No habrá aquí nada. Oye, ¿puedo, puedo usar esto porque aquí esto también me vale para, para, para otro. Uh, de qué malo soy, eh. Pues, pues, pues, pues. Pues poder usar esto, eh, no es una mamorra en sí. Esto va a ser posible así No me deja Es que se pone loco perdido ahora Buscando a ver como Como llega abajo Mira, voy a probar Como no, no, no me va a atacar Si ¿sí me deja Pues ya está Pues ya, pues ya me lo ha, me lo ha dicho tú. Pues ya me lo ha dicho tú, ah tú. Murió hombre, muérete. ya muérete. ya hombre. La Virgen N. ¿eh? Vale, pues ya está. Me voy a salir aquí el punto de. Lo que, Lo que estoy diciendo. Eh, el oso, Vamos a poner aquí. Eh... Uy, me va. ¿Qué va a pasar, ratón? ¿He pillado un perillo o algo? Qué raro. Me va a ratón raro. Ahora. Claro, no tengo piedra. Pero la cama siempre me la puedo hacer, ¿no? ¿Veis? No puedo tirar para arriba. Qué raro. Pues me usa esto, ¿eh? Poca broma. Voy a usar esto, ¿eh? Si me deja ¿En serio? ¿Habré pillado algún pillo o algo? Bueno, voy a ver Voy a ver que le pasa a ratón, ¿vale? Mira Allí hay un Un oro Un troll Eche Vamos a ver Esto puede salir bien Puede salir mal No lo sé ¡Joder, peca! cabeza, eso, mierda! Me recuerda a... Ataque que los titanes han ido. Esto es mierda, ¿ves? Se va Esto sí A ver, el truco para que no se vaya Es... Eh, atraerlo Entra y salía, Esa es una estructura como la que yo os he enseñado antes Y atraerlo Porque si lo único que hace es que ya está que no lo jode todo Hasta el punto. A ver, si me tengo aquí seguramente no pueden entrar Producido es hacer he algo en alto Y ya está eh... Aquí voy yo a picar Ah, sí, voy yo a picar Está ido Vale Pues ya está, vamos a seguir ¡Oh! Me ha, pe me ha pegado Una Está De verdad que tengo un arco muy malo Tengo el primer arco, pero vamos que se puede matar ¡Ale! Ya está. Muerto. Si aquí lo que no importa es la piel de oso. O de oso, de este troll. Está claro que hacerse una, una avanzadilla no es muy buena idea, puesto que.. Que el mamón, pues ya ve Lo que pasa. Lo, lo revienta todo. Lo revienta todo. No es muy buena idea, por lo menos aquí. Los no suyos se lo he apartado. Eh, en la playa, en plan. Bueno, eh, está ahí, duerme un poquillo. Pues te pide la noche. Pero que te pilla la noche van. Es que lo malo de esta zona es que en cuanto se hace de noche aparecen bichos por todos lados. Y yo creo que no, no te va a dar tiempo ¿okay? a enconderte. Por eso es eh, el peligro que tiene esto. Pero bueno, lo que voy a hacer es a lo que a mí me interesa venir aquí, que es ir a por el cobre. Y creo que había aquí hay una mazmorra. No, aquí, aquí es un largo. Ah, esto ya me lo he cogido. Pues ya está. Voy a ir a por el cobre que hay por aquí. Eh, mena de cobre. Que se estrolla ya me está dando en el culo. Y vamos a la base a fundirla. Vámonos, que me ha pillado la noche. Uy, te pillo. Que aquí la otra vez me empezaron a hacer bichos por ahí de bosque negro, así que vámonos, vámonos ya Vámonos para la casa Vámonos para la casa, que si no se va a valer aquí La barabunda y me van a reventar, seguro vamos para casa Bueno, pues ya por la mañana Ya hemos hecho el, el cobre y vamos a fabricar Una cosa muy chachi Vamos a ver Quiero seis ahí. Seis, ¿qué me falta? Carbón El carbón lo hago yo ahora mismo, vamos ver tú Carbón. Venga, carbón Llevo mucho peso Pues para hombre ¿eh? Ya está Vamos a la forja a todo esto, aquí me da cuenta que me falta Ahora, todo se ha apagado Vamos a la forja, antes de nada Forja Ahí está. es la razón nueva. Y ya a ver lo que podemos hacer aquí: Cuchillo de cobre, eh, bronce, por una un fuerte de cobre y estaño. Bronce. Y bronce. Vale, pues el bronce me hace falta para fabricar ya espada y cosas muy interesantes. Obviamente. Vale, para a ser mi primer cuchillo de cobre. Que por cierto, me he dado cuenta que el cuchillo de cobre quita menos que el hacha de silax. Pero ataca mucho más rápido y hace más crítico, lo cual está medianamente bien. Está medianamente bien. Bronce, bronce y cobre. Ok. Eso por ahí. Aquí me ha salido algo nuevo para fabricar. De verdad, ya puedo hacerme el caco de troll. Puedo a saber yo el caco de troll. Ya que estamos. Y me lo equipo. Venga. Toma ya. Venga, esto reparado. ¿Qué más podemos fabricar aquí? Esto, que quiero, esto que quiero probarlo. El quebranta ciervos. Un armadina de los dioses. Si te atacan con ella, lo lamentarás. Si te atacan, lo lamentarás. Será ¿no? Si, ah, vale. Si me atacan a mí. Pero si yo quiero atacar con ella. Lo que era claro es que me hace falta hacerme el arco de cobre. Que he visto que es un pasote el arco de cobre. Pero me hace falta hacer cobre. Y como tengo cobre... Como tengo cobre, pues yo creo que no voy a tener problema en eso. Así que voy a hacer cobre. Perdón, bronce, el bronce. y ese bronce a ver qué me dice el, esto. Y ya está. Vamos, vamos, vamos a hacer bronce que no lo veáis. Tengo poquito. Lo que voy a hacer primero es... Meto aquí. No, esto es madera. Madera. Y... Vale, perfecto. Eh, el calco de cuero... Lo voy a guardar en algún lado por si muero y me hace falta llevar algo, obviamente. Pues voy a llevar aquí. No, creo que lo guardo en otro lado, ¿no? Ahí está guardado. Mi, mi, mi antiguo equipo. ahí He ordenado esto, he puesto, he puesto el cartelito, lo he ordenado así, para poner aquí todo lo que sea drop de, de mob. Aquí de, de comida y animales. Para tener un poquito más, digamos que ordenado. Dentro, dentro de, mi, de mi caótico caos, Puedo tener un poquito ordenado. Que siempre viene, siempre me, me confundo con eso. Y aquí tengo puesto que sería esto, esto. Aquí el de los map, que sería esto. Los ojos de gris sucio. Esto aquí abajo. Esto es piedra. Y esto es carbón. No, esto es piedra y carbón. Esto aquí de abajo también. Y eh, vamos a ver si puedo crear cobre. Bronce, de hecho no va a ser mal Mucho peso, pues vamos a separarlo Ya está Vamos a ver Bronce, elaborar Ahí está, clavo de bronce Sirven para construir barco y muelle Perfecto Ya se me abre Un sinfín de posibilidades Y hacha de bronce el, el mejor amigo de un guerrero. Tú dirás. Ocho de bronce. Fecha de bronce. Eh, pico de bronce. No veo ningún arco de bronce. Coraza de placa de, de bronce. Primero que el hacha. Maza de bronce. Pico de bronce. Lanza de bronce. Espada de bronce. Todo de bronce. Clavos. Vale. Bronce, Ah, dos de cobre y uno de... Vale, vale, vale. Vamos, que me parece pillar mucho cobre. Pues no, vea que risa. Más grande. Y esto taño. Pues ya está. Y voy a hacer el cobre, el bronce, que me confundo. Ponerlo aquí al lado. Y... Y... y, y, y, y poner aquí al lado un baúl. Ah, mira, ahora puedo construir una cosilla. Junque. Ah, mejorar la forja. Vale, vale, vale, vale, vale. Cardero. Esto para el estaño. Construcción. Viga de, viga de tronco. Vale. Y decoración. Eh, antocha de madera de pie. Eso no puedo hacer. Esto es lo que no puedo hacer. Esto, vale. Esto. Candelero de pared. Que para... que A mí, eh, pero.. Bueno, bueno, bueno. Esto hacer los yunques, mejora la forja. Mira, si lo hago ya. Pero claro, se ve que la forja va aparte. Es eh, sí, decir, que la forja me la, la forja me la me la, me la podría hacer afuera. En realidad. Sí, la forja podría hacerla aquí. Mm, eso es sí, verdad. La forja, ¿verdad? La forja podría ser aquí afuera Total, es lo que es, ¿no? Es la forja La forja podría ser aquí Perfectamente Y estos yunque Y ya está Vaya hombre, vamos adentro. Ah, es para un techo. Me cago lo... No! Vamos para adentro, ya está. Por aquí, ya está, venga, vamos. Vamos a ver. A ver qué se ha mejorado. Eh, flecha de bronce, ya no lo tenía antes Vale, lo único que me queda El nivel 2 no para poder mejorar cosas Clavo, coraza Flecha, pero no me deja No me deja lo que ¿Cómo se diría? O sea, de un arco, que yo vi visto en un vídeo Que uno que llevaba un arco Pero bueno, eh, lo que importa Eso, es eh, pillar Tengo que pillar como sea cobre y de todo Y estaño y de, de todo Y yo creo que así podremos hacer cosas machachi, Porque el arco, al fin y al cabo A ver, el arco puede mejorarlo eso sí. El arco puedo mejorarlo. Me haría falta 8 y 2. Creo, creo, creo, creo que puedo mejorarlo. 8 y 2. 8 y 2. 8 y 2. Pues base que no. Base que no. Me hace falta matar. Me hace falta matar ciervo. Cochinillo. Que a ver si... Mmm, me la paño. Y aprendo a eh, tener una, una granja de cerdo. Que me vendría muy bien. Me vendría muy bien tener una granja de cerdo. Bien, me faltaría... Ya se me la capa. Voy a ver si de otro troll. Lo troleo. Y me pillo ya la capa. Ya encima tenemos sigilo. Tenemos sigilo que podemos aprovechar perfectamente para... Matar a más ciervos y matar de todo. Pero antes me hace falta... Mm, flecha flecha de silex ignea madera claro, la que he guardado vale mis collones venga ahí no de caña ah que tengo ah, porque... ah vale ya sé por qué esto porque me he encontrado en flecha de cílex dentro de un dentro de un DS de un eso es lo que pasa Voy a ponerme media lazada. No, ahí, para que esté toda la arma bien, bien puesta. Eso es lo que pasa, que como me he encontrado eh, flechas de Silex, pues vamos a coger madera para poder tener más flecha. Madera, madera, madera, madera, madera, madera, 8. Vamos a fabricar. Pues me hace falta entonces mejorar el arco tosco. Que es por lo menos. Y luego intentar ver cómo hemos creado las otras armas. A ver, por tutoriales, vamos. A ver cómo se hacen. Y ya está chicos, ya os he enseñado un poquito el tema de los trolls, de cómo he conseguido esto y demás. Se avanza. Quiero avanzar poquito a poco, no quiero ir a lo loco recorrerme todo el bosque negro en cuero y buscar cómo hacerlo. Quiero ir poquito a poco de cubrirlo todo. Que veáis conmigo mi progreso, eh, lo mejor posible eh, y cómo voy avanzando y demás. Así que ya sabéis, en el siguiente vídeo eh, estaré un poquito más avanzado. Así voy a investigar yo por mi cuenta para que no sea tampoco todo muy aburrido. Eh, y ya está, ya sabéis. Que un fuerte like, un fuerte mm, comentario de apoyo. Y vamos en el siguiente vídeo. Me despido. A ver si vamos a ver si funciona ahora la música.